Bueno, estoy aquí con Katy, una amiga de España. Estamos haciendo las ayacas, pero decidimos meternos aquí en el cuarto para poderle responder unas preguntas rapidito. Yo le voy a hacer algunas preguntas a ella sobre Europa, porque mucha gente es europea y me pregunta cosas de cómo es vivir aquí siendo europea, entonces se las presento, Katy. Hola, encantada. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son así como las ventajas que tú crees que existen de vivir aquí siendo europea y no venezolano latino. La primera ventaja que creo que tenemos es que no necesitamos visa. Ah, okay. eso, eso, es lo más eso es lo más difícil y gracias a que los españoles somos europeos también podemos movernos por diferentes países sin necesidad de tener visa. visa no, no, ni, no tienes que sacar visa una vez al año ni nada. No, pero no. por ejemplo cuando tú hiciste tu visa, eh, tu visa no, tu, tú te pudiste venir, ya, tú te pudiste venir de España a vivir sí. aquí así y ya. Solo tuve que ir al magistrado y decir que estoy estudiando. También tuve que pedir a mis padres que antes me antes me pasaban el dinero para que yo pudiera vivir aquí. ¿Ok? El dinero que ganaban mis padres, pero actualmente solo estoy trabajando. Uh -huh. Uh -huh. O sea, tus papás te tuvieron que dar como un estado de cuenta, de sí. sus, para que Austria viera de que ella tenía dinero para vivir aquí. Eso es igual a nosotros. Nosotros sí. también tenemos que dar el dinero, <coughs> eh, presentar que tenemos dinero para vivir aquí. Sí. Entonces en eso sí estamos... ¿Pero no fue 15.000 euros ni 14.000 No, no, no. Mucho Fueron como un salario de 1.500 euros al mes. Multiplicado por un año. No. Ah, solo, no, no, solo, okay. solo fue demostrar, solo que, que, te demostrar un que tengo un salario. Ah, ok. Eso es importante eso para es los importante. europeos que quieren venir a vivir a Austria. Sí. Y por lo menos tú puedes dejar de estudiar y trabajar sí. nada más, ¿no? Sí. O sea, tengo la suerte... Tenemos la suerte de poder estar aquí tres meses, en Viena tres meses, y en esos tres meses buscar trabajo. Aunque sí que es verdad que si llevas más de tres meses y no estás trabajando, tampoco te lo revisa nadie. Entonces, eso. Okay. O, sea, no o sea, legalmente ustedes pueden estar tres meses sí. buscando trabajo, pero si se pasan de ese tiempo, como son europeos, mm. tampoco es que hay mayor problema. Sí. Ok, eso es un buen punto ese. para ustedes <risa> también, porque nosotros si se terminan los tres meses, nos tenemos que ir de, o sea, Sí, Eso es chingo. A ver, es otra cosa, eh, por lo menos tú crees que como europea puedes se te hace fácil conseguir trabajo aquí en Austria, por ejemplo, en comparación con otros países, pero en Austria a ti como europea se te ha hecho fácil conseguir trabajo. Un trabajo en tu sí. área, ¿no? Porque sí. trabajos de mesonera, de niñera, a lo mejor es fácil, pero algo en tu área como músico, no sé, tiempo sí. completo, un sueldo sí que veo más fácil por ser europeo tener un trabajo uh -huh. ya que no necesitamos una visa y no necesitamos una serie de un, unos papeleos que nosotros que los que, lo, que los extranjeros sí que necesitan. Sí. Pero bueno, en el, en el mundo de la música, al final es como toques, como, como interpretes, y eso si, si interpretas y tocas bien, no va a tener ningún problema sí. si en Aquí, acá. Toca. Sí ¿tocan? que es cierto que depende del país de Europa, porque sí. si te vas a España <ríe> es un poco más difícil vivir de la música, pero... Vivir de la música. Aquí en Austria es un poco mejor que en comparación con España. Si pagas mejor, ¿verdad? En España. Sí, sí. En España pagan un poquito. En España pagan un poco menos. Pero bueno, <ríe> puedes decir todo lo que quieras, <ríe> no hay problema. Que la gente quiere saber detalles. Ok, ¿y tú como europea, por ejemplo? ¿Como cuánto crees que, o oh bueno, como europeo no, como extranjero, porque al fin y al cabo estamos aquí como extranjeros. ¿Como cuánto tú crees que una persona necesita el mes para vivir, según tu experiencia personal? ¿Aquí? Sí. Si alguien quiere venirse a vivir para acá, ¿como cuánto tú crees que necesita el mes? A ver, depende. Si eres una persona que quiere vivir con compañeros de piso, con... Bueno, con, compartiendo con, un apartamento. Con, compartiendo un apartamento con unos mil euros. Contando también que estudias o si cuentas que estudias con unos mil euros puedes vivir. Ok. Va ser sí, muy dejar. bien. Muy bien. Bastante Tranquila, bien. pues. Sí. Tranquila. Ahora, si quieres vivir solo, ya es diferente porque te tienes que pagar todo el apartamento entero que en un apartamento te puede costar 500 euros. Sí. Ahí Oh my god, pensé que no estaba <risa> grabando. Ok. Um, <coughs> a ver, otra cosa. Y una cosa. Eh, ¿Tú consideras como española? aquí en Austria hay algún tipo de racismo contra los extranjeros, sea latino, sea español, sea alemán, lo que sea o sea, contra el extranjero o algún tipo por el color o algo en lo que tú piensas, no sé Mi experiencia ha sido que si sabes adaptarte o sea, si empiezas a, a tener costumbres que, que los austríacos tienen y uh -huh. tal no son para nada racistas pero también es cierto que son... A ver cómo... No dije... okay, so... No, pienso que, que... Pues, si no nos adaptamos es un poco más difícil de, okay. de... De, que te de que te acerquen. Sí, o sea que tienes que hacer un poco como ellos son. <coughs> Por ejemplo, como ellos son es si vas en el metro, no andar con escándalo. Eso es. Eh. Si a lo mejor vas a una actividad, uno aquí puede ir vestido como quiera, pero comportarte pues porque... Claro, no llamar la atención de sí. mala forma de mala forma, porque uno a lo mejor nosotros somos más de otro tipo de temperamento, pero aquí la gente es más tranquila, sí. habla, no habla bajito, no anda con esos <ríe> escándalos, la gente tampoco es de aparentar mucho, de que este es mi carro, esta es mi casa, no, siento no. yo pues, en comparación no. con Latinoamérica. Claro, por ejemplo, puedes conocer una de las diferencias que veo muy grande desde España es eh? que a un, un músico importante en España sí que se nota, sí que se sabe, mira... Ajá, Mira, yo, soy este, yo soy un, músico. un buen, gran músico no te músico. hablo no le habla todo claro aquí no aquí he tenido la suerte de poder conocer a varios sinfónicos y a varios filarmónicos uh -huh. y son personas totalmente normales normales sí que, es verdad que... yo, yo salí hace dos años viendo la filarmónica de Berlín que es la orquesta una de las más importantes del mundo y un venezolano está ahí salimos de fiesta con él hasta las 5 uh -huh. de la mañana normal en otros países, incluso en mi propio país, los de las orquestas principales, a lo mejor no le hablan a todos, no salen con todos, sí. se creen más. Pero aquí la gente sí, Dudamel, todo el mundo. En, en, en, incluso la gente, artistas de, de Hollywood todo, uno los puede ver por la calle si vienen de vacaciones porque no andan. No es lo mismo, aquí hay otra sí, cultura. Sí, aquí hay otra cultura. Sí. ¿Qué más te podría preguntar? A ver. Eh, ¿Tú consideras que es difícil acceder a una universidad austríaca siendo europea? No. No, yo pienso que, que en Austria, tenemos, eh, nosotros, los extranjeros, tenemos la suerte de que hay muchas universidades a las que podemos acceder y muchas de ellas no, no tienen, por ejemplo, lo que os hace falta a vosotros, que os hace falta la visa uh -huh. per, y podemos podemos estudiar en esas universidades, o sea, no solo, no solo en Viena, sino también en... Por ejemplo, te puedes ir a Linz, a Graz. ¿Otra hay, hay otras ciudades donde las universidades son muy buenas. Por ejemplo, de jazz. De ellas, en okay. en Graz, la universidad de, de, de Graz está súper bien. Es okay. una de las mejores. Okay, okay. No necesariamente tiene que no ser bien. Pues. Sí. Mm, sí, eso es muy importante también. Que me preguntan muchos músicos cómo hago para entrar. Yo, en esto ya me escribió alguien europeo preguntándome eso, pero es argentino-europeo. No sé, tengo que preguntarle a alguien europeo Otra pregunta <risa> Lo cortamos, sinceramente okay, Otra pregunta eh, ¿crees, ¿Qué universidades conoces aquí de música? por ejemplo pues aquí está la NDD que ahora es la mejor del mundo de la música uh -huh. eh, MOOC que también uh -huh. es muy buena ¿Un Es conservatorio? un conservatorio Pero después de la eh? universidad viene ese conservatorio, ¿no? Sí, ¿En cuanto, en cuanto a nivel, sí Bueno, yo diría que los dos, los dos tienen muy, muy buena Sí, nivel. sí también está Richard Wagner <risa> privado Preiner, que es otro conservatorio <risa> privado y luego fuera de Viena te puedes ir a Linz a Graz a... ahí se está, ahí está ¿sí? en el Haydn Conservatorio Haydn, ¿sí? que Haydn tiene un convenio junto con la NDB para poder estudiar IGP que IGP es de... para ser profesor de, de, música. Ejemplo, de, de música de clarinete, por ejemplo y... Sí. sí, hay varias, sí, hay varias, varios. Hay varias. Y, y lo bueno de los conservatorios <coughs> privados como el, High, no, como el Wagner, el, el Priner, es que no necesitan hacer un gran examen para entrar o tener el nivel del idioma alemán, con que tengan el dinero para pagar y sepan aunque sea inglés o lo básico, pueden ya poder audicionar y entrar, y eso es importante para obtener su visa, pues, porque con una inscripción de un conservatorio o una universidad pueden sacar visa. Sí, sí. ¡Ah, última! ¿Y qué piensas del idioma alemán? ¿Crees que es muy difícil...? El Uf. alemán. <risa> bueno, a ver... <risa> yo pienso que si sí, te puedes comunicar en, en cuatro meses, cinco meses que estudias, te puedes comunicar bien, mm. perfectamente, con, con, con alemán. Cosas mm. básicas, sí. eso sí que se puede, pero es difícil. Es difícil, pero se puede sacar. Estudiando todos los días todo y hablando, día. hablando con la gente. Sí, sí, sí. Al final es lo más importante. Sí, sí. Sí, yo pienso que eso es más importante. Que, que estudiarlo. Es, sí. O, o sea, sea, que ir a un curso, pues hablarlo sí. con la gente afuera y eso. Si mucha gente va al curso y no lo habla nunca, entonces se les retrasa un poco más el idioma. Pero hay gente que no va a curso y lo hablamos en la calle y le va mejor que a los que hacen curso. Eso. Porque bueno, en la calle es que se aprende más. Pero bueno. Es cierto. Ay, Katy, muchas gracias por acompañarnos en esta parte del video. Ella es Katy, ella es fagotista, eh, clarinetista y es de España. Vive aquí, estudia música aquí, está haciendo un máster bien Bueno, ya terminó. Ah, ok, <ríe> yo terminé, ¿no? ¿El el okay. ok, ok, Así que bueno, cualquier cosa te pueden contactar a tu email o a tu correo o a tu um, Instagram. Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Bueno, díctalo y yo lo escribo por aquí abajo. 91 no Ok, y te pueden hacer preguntas todo lo que quieran. Todo lo ¿Lo están autorizando, como siempre, <ríe> las comprometes en el video para que puedan preguntarle, ¿ok? Así que bueno, muchas gracias. <ríe> Chao. Nos vemos. Chao.